La Biblioteca de la Universidad de Cantabria os desea lo mejor para estas fiestas. Que paséis junto a los vuestros una feliz Navidad. Que el 2021 nos vuelva a juntar. Aleje la pandemia de nuestras divisiones. Nos permita recuperar el 100% del aforo. Y ofreceros nuestros servicios y recursos a pleno rendimiento de nuevo. Venga repleto de interesantes proyectos. Y traiga vacunas para todos. ¡Felices fiestas. ¡Felices! ¡Felices! Mm. Hola, que no podía conectarme con el vídeo, Jolín. Hola. Eh, ¿Pero os habéis ido todos? ¿Qué pasa? ¿Que me hacéis el vacío porque me gusta el faro de ajo? Bueno... Pues yo no os guardo rencor y por si queda alguien al otro lado, ¡Feliz Navidad y feliz 2021! Capaz con la Presley al lado del árbol! <risa> tengo que hacer un préstamo! Me quito las gafas y os veo así De todos modos, Silvia aparece, la única que trabaja. Los demás estamos ahí con un fondo estupendo. A ver, que tengo aquí con un poco de celo la chuleta, ¿eh? No os creáis que. Seguro que me he colado. Marta ha minimizado. Es que además, con lo poco que ha vuelto, pues queda muy gracioso. Ah, sí, no está muy bonito. Bonito. Empieza, empieza tú de pie y te sientas y lo dices, no, es que te vea, es que Si te me, vea, me pongo de te pie, te pie te se te me va la, la, la cabeza. Claro. <risas> <risas> Así que tenía su ¿sí? pinta de. Cerrado por grabación, tenía lo después. <risas> <risas> es que es una fricada total. Me gusta.